Hola, ¿qué tal? Después de haber visto en el vídeo anterior cómo subábamos y restábamos números en binario natural sin signo, este vídeo lo vamos a dedicar a ver también ese tipo de operaciones, pero con otra de las representaciones que vimos, la representación en signo magnitud. ¿Cómo se opera en este, con esta representación? Pues en signo magnitud lo que tenemos que hacer para llevar a cabo una suma es separar lo que es la parte del signo, lo que es la parte de la magnitud y vamos a operar las magnitudes de forma independiente, en función de los valores del signo. Así que tenemos que analizar los signos de los dos operandos, de los dos sumandos, para saber qué tenemos que hacer con la, eh, con la magnitud. Va a haber dos casos, si los signos son iguales de los dos operandos o si los signos son distintos. Vamos a, primer, a ver el primer caso, el más sencillo. Si los dos números y los dos sumandos son del mismo signo, lo único que hay que hacer es sumar las magnitudes como si se tratara de un binario natural sin signo. Y lo que hacemos con el signo del resultado es que mantendrá, el resultado mantendrá... El mismo signo que los operandos. Esto es lógico, ya que si sumamos dos números positivos, el resultado tiene que ser positivo y si sumamos dos números negativos, el resultado tiene que ser negativo. ¿Cuándo se producirá overflow en esta operación? Se producirá overflow si al sumar las magnitudes, esa suma de únicamente las magnitudes no genera o no nos genera carry de salida. Igual que en el caso del binario natural sin signo. Vamos a, antes de pasar al otro caso, al de son los cuándo, cómo se suman dos números de signo distinto, vamos a ver dos ejemplos de eh, este caso. Fijaros, aquí tenemos dos sumas en las que ambas, los dos sumandos, son del mismo signo. En la primera, en la de la izquierda. Es de signo positivo, porque empiezan por cero, en la, de la derecha de signo negativo. Independientemente del valor del signo, sean los dos positivos, sean los dos negativos, se opera de la misma forma. Vamos a verlo. Empecemos con el de la izquierda, con los positivos. Tenemos que separar, o el, el procedimiento nos dice que tenemos que separar lo que es signo de lo que es magnitud. Y cogemos las magnitudes y las sumamos como si fuesen binario natural sin signo, en este caso de 4 bits, de 3 bits, perdón, 1, 1, 0 más 0, 1, 1. Todo esto sumado es 0 más 1 es 1, es 1 más 1 es 0 y me llevo una, 1 más 0 más 1 el que me, eh, que me llevaba el carry, el resultado es 0. Y tengo carry de salida igual a 1. Así que en este caso carry de salida es 1. El resultado de la suma es 0, 0, 1. El valor del signo es 0 porque ambos signos eran, ambos sumandos eran positivos. Y por tanto se produce o no se produce overflow como el resultado de la suma de los dos binarios naturales sin signo me ha dado carry de salida 1, el overflow sí que se está produciendo. Vamos a ver si esto es coherente, que se produjera overflow. Si calculamos los valores en decimal de los dos sumandos, resulta que estos eran un 6 y un 3. 6 más 3 es 9. El resultado debería ser 9. El problema es que 9 no es representable en eh, signo magnitud de 4 bits. El signo magnitud de 4 bits, el número más grande representable con 4 bits en signo magnitud, es el 0111, 1, 1, es decir, el 7. Por tanto, el 9 no sería representable como resultado y por eso es el motivo por el cual nos ha dado que se produce overflow, ya que el resultado no, no puede representarse con esa cantidad de bits. Vale, vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos que los dos números son negativos, la forma de proceder, ya que los dos números tienen el mismo signo, es exactamente la misma. Tendremos que sumar las magnitudes 1, 0, 0 más 0, 1, 0. Si sumamos esto, nos queda 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. Carry de salida, 0 no tenemos carry, entonces el carry de salida es 0. El resultado de la suma de las magnitudes es 1, 1, 0. El signo que le tengo que poner a esta magnitud, a este resultado, es negativo porque los dos sumandos eran negativos. ¿Y se produce overflow? No, porque el carry de salida de la suma de las magnitudes ha sido 0, por tanto, overflow, no. ¿Es coherente esto? Pues sí, si os fijáis, los números que teníamos como sumando eran el menos 2, el menos 4, perdón, primero, como primer sumando y el segundo sumando el menos 2, y el resultado es menos 6, efectivamente el resultado, la magnitud de seis, uno, uno, cero, es 6, 1, 1, 0 es 6, y el signo negativo, el 1 como signo, nos indica que el valor es negativo, por tanto, menos 6. Así que, eh, esta, esta suma, pues de nuevo, es correcta, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el siguiente caso, la, la, la, la segunda casuística que tendríamos para este tipo de sumas, para sumas de signo magnitud. Es el caso de que los dos sumandos tengan signos distintos. En este caso el procedimiento es un poco más complicado porque sabemos que para una resta siempre tenemos que tener que el minuendo el minuendo sea el número más grande y el sustraendo sea el más pequeño, es decir, al número más grande le tenemos que restar el número más pequeño, ¿ok? Así que primero vamos a tener que obviar los signos, ver que son distintos, buscar cuál es el número más grande, el, el, la magnitud más grande, a esa magnitud restarle la más pequeña, ¿de acuerdo? Por tanto, no sé si os acordáis que cuando vimos el tema de las representaciones de signo magnitud y complemento a dos dijimos que la suma en el caso del signo magnitud no se podía aplicar directamente y que habría en un circuito, en un posible circuito que la implementara, habría que añadir circuitería adicional para poder llevar a cabo... Todo ese procedimiento, aparte del sumador, que son los circuitos que se encargan de sumar, tendríamos que añadir toda una serie de circuitería que hiciera todo este proceso que acabamos de ver. Primero ver si eh, tenemos que aplicar el primer procedimiento o el segundo, para eso tenemos que mirar si los dos números son negativos, son del mismo signo, perdón, o son de signo distinto, en caso de que sean del mismo signo hacer una suma normal, en caso de que sea en signo distinto eh, tener que hacer eh, una resta en lugar de una suma y esa resta buscando primero la magnitud más grande y después restarle la magnitud más pequeña. ¿ok? Todo eso tendría que implementarse en hardware y por tanto las sumas en signo magnitud son un procedimiento mucho más complicado con, que en relación a eh, o con relación a, otros, a otras representaciones, como sería el caso de binario natural sin signo, o complementados. ¿de acuerdo. Bueno, después de este paréntesis, eh, repetir lo, lo que hemos comentado, para llevar a cabo la suma de números de distinto signo, tenemos que restarlo buscando la magnitud más grande a la que le restaremos la magnitud más pequeña. ¿Cuándo se produce carry de salida en este caso? pues nunca se debería producir carry de salida y, por tanto, nunca deberíamos tener overflow. Porque si nosotros estamos restando dos números y uno es más grande que el, que el segundo, el primero es más grande que el segundo, el minuendo es más grande que el, que el sustraendo, el resultado siempre va a ser más pequeño que el minuendo, siempre va a ser más pequeño que el primero de los valores, porque siempre le vamos a ir restando. Siempre le vamos a ir quitando valores y por tanto el valor nuevo a representar, el resultado, siempre va a ser más pequeño que, que el minuendo y por tanto siempre va a ser representable. Así que no debería haber nunca carry de salida. Por tanto, si en algún caso encontramos un carry de salida en la suma de signo magnitud con sumandos de distintos signo, probablemente será porque nos, hemos cometido algún tipo de error. Probablemente lo que haya pasado es que no hemos restado, no hemos cogido la magnitud más grande como minuendo y la más pequeña como sustraendo y lo hemos hecho al revés. ¿vale? Ese sería el error más común que, nos podríamos, que se podría producir o el motivo por el cual se podría haber producido un carril de salida y que por tanto no es correcto lo que hemos aplicado. Vamos a ver dos ejemplos. Pues en el primero de los ejemplos, lo que hemos dicho, miramos los dos signos, separamos los signos de las magnitudes, vemos que los dos signos son distintos, por tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar el segundo de los procedimientos. Tenemos que las magnitudes son 2 para el primer número y para el segundo número 4. Entonces, tengo que coger la del segundo número primero, 1, 0, 0, como minuendo, y a este le tengo que restar 0, 0. 1, 0. Y es esta la resta que tengo que hacer en este orden importante, ¿eh? lo que hemos ido diciendo. 0 menos 0 es 0. 0 menos 1 es 1 y me llevo menos 1. Entonces, en, en, en la última columna de bits me quedaría 1 menos 0 menos 1. 1. Menos 0, menos 1 es 0. Por tanto, resultado 0, 1, 0. No se ha producido o, eh, carry de salida. Ya lo habíamos dicho que si lo hacemos bien, nunca debería haber carry de salida y por tanto, nunca debería haber overflow. El resultado 0, 1, 0. Nos queda el signo. ¿Qué signo he de poner? He de poner el signo del número que era más grande del que he puesto como sustraen, eh, como minuendo. perdón. ¿Vale? Así que me quedo con el signo de los, de los dos números, el signo del que era más grande. El que era más grande era el segundo, el que tenía un valor de, de magnitud 4, y este era el que tenía signo negativo, el 1. Por tanto, el resultado es en signo negativo. Si comprobamos los resultados haciendo el paso al decimal, veremos que efectivamente lo hemos hecho de forma correcta. Segundo caso. En el segundo caso, vuelvo a separar los dos, los dos valores, de los dos signos de las magnitudes. Veo que los signos son distintos, por tanto, tengo que aplicar el segundo procedimiento. Lo primero que tengo que hacer es buscar la magnitud más grande. La magnitud más grande es la del 7. Por tanto, eh, el que tengo que poner como minuendo es el 7, 1, 1, 1. Y el sustraendo tiene que ser el más pequeño, el 6, 1, 1, 0. Y me quedaré con el signo del más grande de los dos. El más grande de los dos es el 7, por tanto el signo va a ser el 0, porque era el, el positivo, el más grande de los dos. Vamos a llevar a cabo la resta, esta resta de aquí. 1 menos 0 es 1, perdón. 1 menos 0, si a 1 no le quitamos nada, es 1. 1. 1 menos 1 es 0. 1 menos 1, si a 1 le quito 1, es 0. Y por tanto, no hay carry de salida como era de esperar. Por tanto, no hay overflow y el resultado será 0, 0, 1. De nuevo, si lo compruebo con los valores en decimal, veo que el resultado que he obtenido es el correcto. Y ya como última operación de valores eh, representados con signo magnitud, lo que vamos a ver es la resta. ¿Cómo llevamos a cabo una resta? Bueno, una resta, en estos casos, podríamos aplicarla o realizarla haciendo un pequeño truco, que es cambiando el signo del segundo de los dos operandos y en lugar de llevar a cabo la resta, lo que hacemos es sumar dichos valores porque hacer a menos b es lo mismo que hacer a más b cambiado de signo y esto es lo que podemos aplicar a la hora de restar con signo magnitud. Será la forma probablemente más sencilla de llevar a cabo este tipo de operaciones. Vamos a hacer dos pequeños ejemplos para ver cómo, cómo aplicaríamos este procedimiento. Pues vamos a hacer los dos ejemplos de este caso, de la resta en signo magnitud. Si os fijáis, la primera de ellas, la de la izquierda, hemos dicho que hacer esta resta es lo mismo que hacer una suma cambiando el signo del segundo de los operandos. Por tanto, esta resta la podemos transformar en la siguiente suma. 0, 0, 1, 0 más, lo cambiamos a suma, y cambiamos el signo del segundo operando. El segundo operando era positivo, era negativo, perdón, tenía un 1 al principio lo tenemos que cambiar a positivo. Por tanto, sería 0, 0, 1, 1. Si lo vemos con el valor decimal de los valores, antes lo que queríamos hacer era 2 menos menos 3 y ahora lo que vamos a hacer es 2 más 3, que es exactamente eh, la misma operación. Vamos allá, vamos a sumarla. Para sumar un valor en signo magnitud, tenemos que separar los signos de las magnitudes, ver si estos son iguales. En este caso los signos son iguales, por tanto, puedo sumar directamente las magnitudes. Sería 0, 1, 0, más 0, 1, 1. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Y queda este resultado de aquí. No hay overflow, no hay carry de salida. Por tanto, traslado este resultado a la suma de los dos números con signo, que sería 1, 0, 1. ¿Qué signo le tengo que poner? Pues como los dos números que estaba operando eran positivos, le tengo que poner un signo positivo. Y ahora este es el resultado ya de la suma que yo quería hacer. Eh, como sustitución de esta resta. Y este resultado es el mismo resultado que me tendría que dar la resta 0, 1, 0, 1. No ha habido carry de salida, no ha habido, por tanto, overflow. Así que fijaros, primero transformo la resta en suma y luego para hacer la suma, como es signo magnitud, separo las magnitudes para operarlas eh, independientemente. ¿OK? Son dos pasos que tengo que hacer en el caso de las restas. Segundo ejemplo, este de la derecha. Pues lo mismo, lo que puedo hacer es hacer una suma cambiando el signo del segundo. El segundo vuelve a ser negativo, pues lo pasaría a positivo, le pondría un 0. Así que hacer esta resta es lo mismo que hacer esta suma de aquí. 0, 0, 1, 0. Sumar estos dos valores es lo mismo que hacer la resta que tenía inicialmente. ¿Qué valores son estos? Estos son el menos 4 y el 2, ¿vale? Como, ahora lo que tengo que hacer es operar y llevar a cabo la, resta, la suma perdón, de estos dos valores en signo magnitud aplicando el procedimiento que vimos al principio del vídeo. Separo los signos. Comparo los signos. Los signos son de distinto valor, es decir, son números de distinto signo. Por tanto, lo que tengo que hacer es llevar a cabo una resta de las magnitudes, restando siempre la magnitud más grande menos la magnitud más pequeña. La más grande es un 4, al 4 le tengo que restar el 2. Pues 1, 0, 0, menos 0, 1, 0. Esta es la resta que tengo que llevar a cabo. 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es 1, perdón, 0 menos 1 es 1 y me llevo menos 1 y 1 menos 0 menos 1 es 0, ¿ok? Por tanto, res, no hay overflow porque cuando eran de signo distinto, si no me había equivocado, nunca habría carry de salida y por tanto nunca habría overflow. Paso este resultado a la suma anterior 010 0, y tengo que mirar qué signo le pongo le pongo el signo de la magnitud más grande del que he utilizado como minuendo ese signo era el negativo por tanto tiene que ser un 1 y ahora este resultado ya lo puedo trasladar a la operación inicial así que sería 1010 1, 0. no ha habido carry de salida en la suma final que tenía, por tanto, no ha habido overflow. Si hago las comprobaciones con los valores en decimales, veo que lo que he calculado es, es correcto, he seguido un procedimiento correcto para llevar a cabo este, este cálculo. Y bueno, con estos dos ejemplos, pues ya acabaríamos aquí el contenido en relación a, a, a las sumas y restas de signo magnitud. Ya por último, solo nos queda ver el caso de el complemento a dos, que lo veremos en el próximo de los vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.